hablar de un tema sumamente importante, las mujeres, la violencia, las carencias por las que están atravesando y cómo las están superando. Y también lo más importante es cómo las autoridades, el gobierno federal, estatal, municipal, están trabajando con a través de programas que luego nosotros como ciudadanos ni sabemos que existen, ¿no? Y por lo tanto, no sabemos que tenemos, tenemos esas herramientas tan importantes. Bueno, pues eh, Sandra Montalvo está con nosotros, ella es directora jurídica del DIF Municipal Puebla. De verdad, muchas gracias, ya tenía yo ganas de verte. Y, yo también. Y le digo, y le digo siempre, igualita. Y le digo igualita porque, bueno, la conozco de unos... Añitos atrás, no muchos, unos años te estás igualita. Gracias, Erika, te agradezco ¿Cómo mucho estás? Tú también. Muy bien, muy contenta y agradecida, por supuesto, por este espacio. Y efectivamente, fíjate que escuchándote acabo de, acabo de entender, pero sobre todo dijiste una verdad eh, muy importante. No sabemos luego muchas veces qué programas hay, cómo nos pueden ayudar, y eso sucede mucho, sobre todo en el tema de atención a la violencia. Porque tenemos una gran normativa, ¿no? una serie de leyes que nos protegen, que nos defienden, tratados internacionales que hemos adscrito, eh, convenciones, ¿no? reformas legislativas. Pero todo ese marco normativo muchas veces las mujeres no lo conocen. Y al no conocer sus derechos... Y al no saber qué leyes las protegen y cómo pueden acudir y denunciar, hace justamente que no puedan tener una restitución de derechos, una verdadera justicia y una intervención eficaz. Claro. Y así como tenemos estos marcos normativos, también tenemos acciones, políticas públicas, justamente encaminadas a ayudar a las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia. Y esa política pública que encabeza hoy Eduardo Rivera, el presidente municipal, y Liliana Ortiz, que es la presidenta del patronato del sistema municipal DIP, y con ese compromiso, como lo dijo Eduardo desde, desde el inicio de su gobierno, y por supuesto lo ha asumido de manera muy comprometida Liliana, de cero tolerancia a la violencia, es como se encamina esta política pública de Contigo Mujer, contra la violencia, que, lo, que es un mecanismo de intervención que ayuda de manera rápida, eficaz, pero sobre todo con una protección importante para cualquier mujer que sea víctima de violencia, de cualquier tipo de violencia, pero sobre todo también está dirigida uh -huh. para niñas, niños y adolescentes. Perfecto. A ver... Eh, estábamos platicando fuera de, del aire de que yo sabía que había un programa que se eh, había aplicado en anteriores administraciones que se llamaba Puerta Violeta y bueno también por ejemplo en San Pedro Cholula también la acaban de, de inaugurar la semana bueno hace unos días, esto fue hace unos días en San Pedro y entonces ya me empezaste a comentar, a ver ojo con esto porque es importante que nos vaya siguiendo Fíjese, fíjese cómo está la cosa. La Puerta Violeta, me estaba comentando Sandra, que es un programa federal, pero es así combo, como, como un combo, ¿no? Te dan el combo, pero si le pones papas, ¿no? Si le pones una malteada, si le pones ta, ta, ta, ta, ya se llama de otra forma. Bueno, aquí en Puebla hicieron un mega combo. Me encanta, o sea, porque no nada más la hamburguesa y las papas, sino le pusieron... Lo, lo robustecieron y lo fortalecieron, todo lo que termina en hierro. A ver, y se llama el programa Contigo Mujer contra la Violencia, es este programa federal que pasa, me imagino, bueno, ahí tú me vas a corregir, por el Estado y llega a los municipios y cada municipio dice yo quiero, y así y, y hacen su propio eh, eh, mecanismo para que trabaje mejor, que sea más eficiente. A ver, yo lo entendí así, pero ahora Sandra nos lo va a explicar cómo debe de ser. A ver. Efectivamente, puerta Vallarta es un programa federal que se ha implementado en algunos estados y en algunos municipios. No en muchos. ¿sí? No en muchos. Y dependiendo también justamente de quién quiera... Eh, bajar el recurso y obviamente quien tenga no solamente eh, el, toda la parte de infraestructura, sino también la viabilidad presupuestal, jurídica, de infraestructura, de personal para poderlo implementar. Pero como bien dices, eh, muchas veces los gobiernos que anteriores Van sumando paso a pasito en, en este tema tan importante de eh, violencia hacia las mujeres. Oye, me encanta cómo habla Sandra porque, o sea, habla con toda no la... la pues eh, con todo el vocabulario, todo el léxico no, de la, de la abogada, de la experimentada mujer que es profesional y yo y yo con mis ejemplos de la hamburguesa, pero bueno, espero que me haya entendido, me encanta Sandra bueno, Ajá. entonces eh, lo que hicimos justamente este programa es, porque tenemos la infraestructura, lo que hicimos es fortalecer consolidarlo, pero sabíamos eh, con una premisa muy importante que Liliana nos ha compartido y es cómo logramos, y ahorita voy a poner un ejemplo justamente que Lilia hablaba un poco en el, léxico, en el léxico que tú utilizas, que además es muy divertido, este tema de cuando llega un caso de violencia hacia las mujeres, de repente Erika pareciera una papa caliente, y entonces se le avienta una autoridad, y luego otra, y ahí va sí. MMP, y ahí va el juez, y ahora tu ayuntamiento, bueno, no, gobierno del estado, bueno, la policía, y la víctima lo que hace es hacer un proceso de revictimización, de desánimo, de desconsuelo, de que no encuentra en realidad una respuesta inmediata, pronta, porque está en peligro su vida, porque uh -huh. tiene que tomar decisiones, porque necesita levantar denuncias, porque requiere una orden de protección, y ese proceso es muy difícil para las mujeres. Uh -huh. Lo que hace contigo, mujer, es justamente tratar de que no pasen por ese proceso, sino que uh -huh. encuentren en este programa una atención de cinco pasos que me voy a permitir eh, favor, explicar sí. para que quede muy claro cómo es este modelo de intervención multidisciplinario, porque también eso es muy importante que ustedes sepan que todo el personal que atiende este programa son justamente personas capacitadas, que tienen perspectiva de género, que tienen perspectiva de niñez, que conocen toda la materia legal, pero que además aplicamos protocolos establecidos y fundamentados por la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, y por la norma oficial que establece en la Secretaría de Salud de cómo atender un caso de violencia. Entonces, estos cinco pasos entran por el primero. Recepción. Desde llegar, porque literalmente es una puerta violeta, literalmente. ¿no? Y ahí se engloba el programa de Contigo Mujer contra la Violencia, que también es importante que ustedes sepan que Contigo Mujer es un programa del gobierno municipal integral, desde que se atiende la violencia, pero se atiende también temas de salud, pero también se atiende temas de capacitación, de emprendedurismo, de liderazgo, de legal. seguridad, de legal. Es ah, decir, claro. Contigo Mujer es todo un esquema y un eje de gobierno para justamente ayudar a las mujeres y lograr una verdadera igualdad sustantiva. Entre este eje de Contigo Mujer... Eh, que está en el gobierno municipal entra el tema de violencia y por eso es Contigo Mujer contra la violencia entonces literalmente es una puerta donde tú tocas puedes acudir a las oficinas y decir necesito atención porque estoy siendo víctima de violencia 24-7 en el momento que sea a la hora 24 que se requiera 24-7 24-7 wow. A la hora que se requiera, en el momento que lo necesiten y en las condiciones en las que ellos llegan, van a recibir este apoyo multidisciplinario de atención y de protección. Otra manera de poder llegar a este programa es a través de las redes sociales, es a través del 911, a través de los teléfonos de seguridad eh, eh, ciudadana Atención a Víctimas eh, los reportes que hacen de, eh, en la calle, ¿no? O de alguna otra dependencia, porque ve lo maravilloso de este programa integral. Mm -hmm. En cada dependencia, Erika, hay una servidora pública que está capacitada para que atender a, un, a una mujer víctima de violencia y canalizarla. Hasta ahí llega. Okay. Pero hay alguien que te va a atender. Hay alguien que sabe qué hacer y de ahí sabe a dónde canalizar, ¿ok? Perfecto. Que es justamente a dónde están las oficinas centrales de atención de este programa. Entonces, esa es la recepción. Luego viene el segundo paso, que es el paso de la contención, que es sumamente importante, porque sabe dónde evalúas, primero, qué tipo de violencia estás viviendo, evalúas grado de violencia, evalúas nivel de riesgo, haces justamente este proceso de contención de manera sensible y empática, entendiendo que lo que está haciendo en ese momento la víctima es un acto de valor. Y además viene con todo un conflicto emocional. Wow. O sea, lo que acabas de decir, Sandra, porque por lo general dices, es una víctima. No, es un acto, es de, un valor acto de valor lo que está haciendo al decir hasta aquí, Exactamente. hago un freno y necesito ayuda y, necesito y la ayuda, pido. Y la pido. Wow, pero si además... Otra cosa. de las cosas es aquí donde le hacemos ver a las mujeres que no son responsables de ninguna manera de la violencia que están viviendo. Porque la mayoría de las mujeres se sienten responsables, lamentablemente. Sí. Es aquí donde le decimos, no eres responsable, este acto de valor es importante y a partir de este momento no estará sola en todo tu proceso, porque no será fácil, Erika. Claro. Será difícil. Sí, por supuesto. Pero no lo harás sola. Eso es lo más importante. Entonces, ahí es donde verificamos redes de apoyo. Otra de las cosas es en ese proceso de contención, cuando nosotros tenemos que ver si ella tiene una red de apoyo en la que nos vamos en la que se va a poder justamente cuidar proteger que la va a ir apoyando con la que podemos tener comunicación nosotros como autoridades porque muchas veces quizás no la vamos a poder tener con ella bueno. y ahí verificamos sus redes de apoyo en caso de no tener ninguna red de apoyo que tú me dijeras puede pasar ay Erika sí la mayoría y Uf. eso es muy triste eso es muy fuerte una mujer que tome este acto de valor, Erika, y llegue y diga, no tengo a quién acudir, no tengo una amiga, no tengo una mamá, no tengo una hermana, no tengo a nadie. ¿Y estoy en peligro? Eso es muy fuerte. Y así llegan muchas. En este momento lo que hacemos es darle el refugio, que lo tiene el ayuntamiento, y que tiene todo una... que también lo hemos modificado, que también hemos intervenido para que antes había una temporalidad, ¿no? Que podías estar en unos determinados meses. Hoy no hay temporalidad. Que tan, antes, por ejemplo, había ciertas prohibiciones como para mujeres embarazadas. Hoy no hay ninguna prohibición. Cualquier mujer que esté en peligro puede entrar al wow. refugio. Con todo y sus hijos. Eso es muy es importante. Es lo que te iba yo. Con todos y sus hijos. Y ahorita Excelente. te platico lo que se hace en refugio porque es maravilloso. Uh -huh. Y después de eso, entonces, con esa información del segundo paso de contención, pasamos al tercer paso que también es muy importante, que es la parte psicológica con la parte de la eh, asesoría legal. Pero ojo, porque la mayoría de las dependencias solamente te asesoran legalmente, ¿no? Ajá, Entonces te sí. dicen, mira, tienes que ir a la fiscalía, tienes que levantar la denuncia, ok, aquí no, aquí es, ¿quieres levantar la denuncia? Sí, en este momento se traslada una abogada, wow. la acompaña a la fiscalía wow. muy bien, y justamente la guiamos para que en el momento que va a levantar la denuncia no se nos vayan algunas otras cosas que a veces las víctimas o la mayoría no conocen como Solicitamos en este momento órdenes de protección, ¿no? Necesitamos obviamente eh, ya el procedimiento legal de la parte del médico legista, de la parte, de la, de la parte psicológica, pero le damos un acompañamiento. Las mujeres muchas no saben ni siquiera dónde está Fiscalía, por ejemplo. Sí. ¿no? O, o, o sí. cree que es, acá, el, que es la Fiscalía General y no. Hay una Fiscalía especializada, ¿no? Y entonces, okay. desde ahí, pero además imagínate el miedo que siente pues, de contarle a un Ministerio Público lo que está pasando, ¿no? Este, y ahora qué va a suceder ¿Y, y qué voy a hacer. Entonces, este acompañamiento es una seguridad para ellas muy importante. Claro. Y después de eso, re, si requiere valoración médica en el momento que ingresó a Puerta Violeta, porque hay cosas que nosotros no podemos atender más allá de si está en riesgo y si necesitamos las pruebas para el tema de médico legista, es decir, golpes, este, uh -huh. que, que esté en peligro su vida, obviamente, ¿no? Que sí pasa. ¿no? Exacto, que sí pasa. Pero si está en un estado de ansiedad, en un estado de shock, si tiene la presión alta, es decir, porque de verdad es que llegan en una crisis emocional, tenemos ahí el área médica para atenderlas inmediatamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, pasan por todos estos procesos y al final tenemos un proceso maravilloso que es un plan individualizado de restitución de derechos. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces... Se queda ahí. Ah, ya te ayudé, ya presentaste denuncia, ya tienes órdenes de protección. En el mejor de los casos, hay orden de aprehensión y tu agresor está en la cárcel. ¿Ok? ¿Pero qué sigue de ella? Porque no solamente va a tener que trabajar la parte psicológica, va a tener que trabajar alternativas de vida. Quizás tendrá que cambiar de domicilio. Quizás tendrá que tener otro trabajo. Sí. quizás tendrá que cambiar a sus hijos de la escuela ¿no? Uh -huh. o, o, o, o irse a otra ciudad sí. y ese proceso será muy difícil o quizás era una mujer que no, eh, nunca había trabajado que siempre había estado de ama de casa uh -huh. víctima de violencia y de repente cuando decide parar y decide denunciar ¿y luego cómo hace su vida? ¿cómo? porque en ese momento ya dependerá de ella eh, su economía, sus hijos. Claro. Entonces, esta parte del último proceso, nosotros tenemos un área de trabajo social. ¿Qué hacemos? Le vamos buscando alternativas a estas mujeres, ¿no? A ver, ¿tienes alguna profesión? ¿Te gustaría estudiar? A lo mejor tienen la primaria, nosotros vemos cómo estudian la secundaria o la preparatoria, o te buscamos un trabajo, fíjate que ya detectamos que en tal empresa, en tal empresa, en la bolsa de trabajo del ayuntamiento, nos ayuda a desarrollo económico, siempre estamos buscando aliados, eh, eh, en wow. tanto en iniciativa privada como eh, eh, dependencia Ajá. pública para que eh, podamos conseguirles un trabajo, para que puedan continuar con sus estudios, o que, porque muchas a lo mejor no estudiaron y quieren estudiar, ¿no? Y lo necesitan. Y lo necesitan. Sí, claro. Y por ejemplo, otras que digan, oye, este, pues yo fíjate que necesito una vivienda que sea, que sea más o menos de este precio, voy a rentar, este, donde que habrá una escuela cerca porque ahí voy a cambiar a mis hijos, ¿no? Estas alternativas que luego muchas veces tú misma dices, con todo lo que estás viviendo de violencia, dices ¿qué hago? A, B, C, D, no sé, será A, no, bueno, será B, claro, será C. Claro. Pero cuando tienes a alguien que por lo menos te dice, oye, puedes tomar esta decisión, puedes tomar esta, entonces ahí viene la restitución de derechos y ahí viene un plan individualizado. Entonces, si tú te fijas es todo un sistema integral y en el refugio, esto es algo maravilloso. Las mujeres que van a utilizar el refugio si, hagamos un ejercicio imaginario cuando estuvimos en pandemia uh -huh. estábamos encerradas o encerrados era un asfixiante, de verdad, de repente decías ¿y cuándo voy a salir? ¿cuándo va a volver a ser mi vida normal? en el refugio sienten lo mismo no salen, Erika. no claro. sale y tu, duramos en una pandemia tres meses, ¿no? aquí a veces están hasta un año sin salir claro. en una casa con todo y el tema mental, psicológico, emocional, ¿no? Claro, claro. Es, es muy complicado. Y aunque tratamos en el refugio de darles toda esta armonía, porque tienen sus terapias psicológicas, porque les damos cursos, porque eh, las ayudamos a que aprendan cocina, otros oficios, porque platicamos con ellas y en la noche tienen insomnio. O sea, a, tratamos de ayudarlas. Nunca será lo mismo. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, pues intervenimos también en el refugio, pero por ejemplo, dicen, bueno, ¿y mis hijos ya no van a ir a la escuela ese tiempo que yo voy a estar encerrada? No, sí, porque nosotros lo que hacemos es, tenemos un transporte donde ayuda, llamamos a sus hijos a dónde? A la escuela no a donde estaba. Eso okay, sí es bien. importante. ¿Por qué no? Claro. Porque los niños están en riesgo. Los niños están en riesgo. En riesgo. Entonces, pero nosotros tenemos una escuela. Que tienen las medidas de protección? Las podemos llevar ahí? Buscamos en el caso de primera infancia, lactancia, guarderías, que también son del ayuntamiento. O sea, todo en un esquema de protección, ¿no? Y además, ellas hacen cosas adentro del, del refugio. Y nosotras lo que hacemos es vender sus cosas afuera, ¿no? Ah. Entonces, si hacen, no sé, por ejemplo, un postres, lo que hacemos es que en las jornadas del DIF, ponemos los poses de las mujeres del refugio, o mm. que se hicieron collares en donde encontramos algún lugar donde nos puedan prestar un puestecito, ahí lo ponemos. Todo es colaborativo, todo es siempre de ayuda, o sea, estas partes son de oye, va a haber un, un bazar y mm. necesitamos vender algunas cosas de las mujeres, no, no nos cobran, ¿no? ahí Llévenlo, no pasa nada, o sea, mm. es, es una cuestión de ayuda, ¿no? Este... O, por ejemplo, de repente hay mujeres que nos donan ropa para ellas y para los niños que tenemos, ¿no? Uh -huh. Este, a veces nos han donado, también, por ejemplo, carecemos de algunas cosas, necesitamos más aparatos de ejercicio para ellas, ¿no? Uh -huh. Este, necesitamos de repente mejores hornos, uh -huh. pero hay tanta gente humana que además cree en esta causa y, y Lili que es una, una gran mujer, de verdad, con un gran corazón, uh -huh. siempre está buscando estas alianzas con diferentes fundaciones, okay. organizaciones, para dar una atención efectiva. Ella va al, al refugio, platica con las mujeres. Eh, eh, o sea, de verdad, toda esta parte es que cuando hay voluntad política, cuando hay causa, como te digo, uh -huh, claro. y cuando alabrazas de corazón, como lo ha hecho Lili, como lo ha hecho Eduardo como lo ha hecho tu servidora y como lo ha hecho todas las que intervenimos en esto, porque este no es un trabajo de Sandra Montal de Lili, de Eduardo, de una serie de mujeres, psicólogas, abogadas, las trabajadoras sociales, todas en un ejercicio de empatía y de decir vamos a ayudarlas y vamos a sacar adelante. Y el otro tema que también es muy importante es la colaboración de las dependencias, que estamos muy agradecidos. Fiscalía, respetando su autonomía, por supuesto, porque al final ellos llevan todo un proceso legal, mm -hmm. respetando su autonomía, pero nos brindan ayuda, nos facilitan algunos, algunas cosas que, que pudieran ser un poco más, más, más largas, no las acorta, ¿no? Siempre tenemos una buena atención, al contrario, estamos, desde aquí, nuestro agradecimiento a la fiscalía. También el DIFA estatal, por supuesto, en lo que le compete a mujeres que a veces por jurisdicción no podemos actuar porque vienen de municipios conurbados y entra el DIFA estatal a ayudarnos. En el caso de menores también, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Igualdad Sustantiva. Es decir, todas colaborando en un, en un tema que es noble y que más allá de los partidos y colores, se trata de ser eh, de manera eficaz atender a las mujeres. Perfecto. ¡Qué bárbaro! Me encantó. Me, tenía yo así la boca abierta. ¡Qué programa tan bien hecho! O sea, eh, lo elbanaron con, con tanto cuidado y hasta con tanto amor. Eh, me parece extraordinario. A ver, si alguien nos está escuchando, nos está viendo eh, eh, eh, o conoce ya eh, lo de eh, Contigo, Mujer contra la Violencia, y dice o yo lo necesito, o lo necesita una amiga, o lo... ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, ir? Tengo entendido que el refugio jamás se dice su no, dirección, su no ubicación. Pero, ¿dónde está la puerta violeta? Sí. Ah, claro, por supuesto. Ese sí. Ese sí. ¿En dónde está? Está en la 16 Sur 3911, uh -huh. Colonia Anzures. Okay. Ahí está y la, el teléfono ahorita, este denme un minutito, wow. aquí ahorita se los voy a dar, y también eh, el 911, puede ser eh, también por el 911, ahí pueden hablar, y e inmediatamente van a ser canalizadas a este programa de sí. Puerta Violeta, 16 Sur, 3911, Colonia 911. anzures colonia exactamente, anzures. sí, yo ahorita en, un, en unos momentitos, no mando que la encuentre, doy el número y la extensión. Perfecto. A ver si en producción nos hacen favor de poner esta dirección abajo, por favor, Lalo, para que eh, las personas que, eh, las mujeres que necesiten de este programa, de este servicio, se me hace completamente integral, es muy distinto a otros que han existido, yo creo que también por la... Pues por la misma obligación de perfeccionar algo, ¿no? O sea, se va perfeccionando los programas de atención ver, claro. y se están haciendo cada vez pues, más robustos, ¿no? Más efectivos. Ya tengo el teléfono. A ver. Es uh -huh. eh, 22-13-03-8500. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Extensión 71 71034. 71-034. 71-034. Perfecto. A ver, eh, Ana Laura Romero Sierra te está viendo, Mónica R. Eh, Padierna dice, saludos, Sandy. Gracias. Eh, Viviana Andrade dice, también te manda saludos, eh, América Salazar dice, información muy importante que todos y todas debemos de conocer. Estoy completamente de acuerdo. Francisco Castillo Montemayor. Paco, Lalo, qué gusto. Mira, tú Lalo y yo Paco, no, tú Paco y yo Lalo, es, es igual. Verónica Cobo Telles dice, gran programa, este, eh, que te felicitan por todo gracias. tu trabajo. Alma Sánchez Ramírez, gracias al gobierno municipal por implantar estas acciones en contra de la violencia hacia las mujeres. Sí, así como también... Eh, ¿No? nosotros criticamos como periodistas también lo bueno, lo padre lo efectivo, lo que está dando resultado y lo que ya se requería de verdad hay que darle un aplauso por supuesto que sí, que es su trabajo que eso sí, pero claro. sigue haciendo bien y claro. eso está padre eh, Carlos eh, Covarrubias Gómez dice, dice que falta hacía sí, un programa integral para las mujeres? Felicidades completamente de acuerdo después de que a las mujeres mexicanas les han quitado todo pero así de pian pianito, pian pianito, pian pianito. Así. Les han quitado todo, al menos ahorita, ¿no? Poco a poco también, eh, eh, al menos a nivel municipal, ¿no? En tanto Puebla como en otros también municipios se están atendiendo, por ejemplo, las estancias infantiles también, ahí van, poco a poquito, ¿no? Y sabes qué, Erika, que también, fíjate que también es muy importante decir, porque bueno, una cosa es la parte de la actuación, que obviamente es es muy importante, pero la otra tiene que ver con la parte preventiva. Porque, ¿qué más nos gustaría? Pues que estos programas en realidad no tuvieran mucho trabajo, ¿no? Para que no tuviéramos muchas mujeres. Claro, ese es sí, el tema. Claro, sí, o sea, eso y, cierto. Y eso es lo que queremos. Pero, eh, y eso se trabaja con la prevención. Entonces, Igualdad Sustantiva del Municipio, que la, la secretaria es Karina Romero, ella está haciendo un trabajo muy interesante y muy importante preventivo en materia de violencia y el DIF en materia de actuación, entonces claro. al final estamos haciendo un, una coordinación eh, muy importante para ayudar a, a las mujeres, ¿no? De acuerdo, eh, dice América Salazar, dice información muy importante que todos debíamos conocer, así es, eh, Tlatuani Sentimental nos está viendo, no, es en serio, bueno, sí, sí, sí es en serio, <risa> así, así se llama, bueno. Este, Alma Sánchez Ramírez dice gracias al gobierno municipal por implementar estas acciones en contra de la violencia de la mujer, esa ya la había leído, Sandra Sánchez Montiel nos está viendo, eh, Carlos Covarrubias, que falta hacer este programa, Carmen Pérez, Jesús Pacio, eh, Roberto MB, excelente acción implementada por el gobierno municipal para atender y proteger a las mujeres víctimas de la violencia, Silvia Alarcón. Eh, Lulz Va nos está viendo, Tony Acevedo Caballero, eh, Deme Mayo, Moyotl nos está viendo, Teresa Hernández, Margarita Toquero, Manuel Zamora, Edith Herrera te, te manda aplausos, eh, Jesús Romero, Andy Andy nos está viendo, Ja Aj, también, eh, Majo Maldonado, Alma Sánchez Ramírez. Dice, ese es el sello de este gobierno municipal, cercano a la gente y con gran calidad humana. Bien, Mari Sanz, eh, Lenin Rosales, dice, saludos, Sandra Montalvo. Saludos, Lenin. Lenin, eh, Tate Juárez, dice, Saludo Sandy. Eh, saludos, Sandy. Silvia Alarcón te está mandando saludos. Saludos, Silvia. Ajá Y Tate dice, dice siempre preocupada por las mujeres violentadas, te, te, te está, te está reconociendo tu, tu trabajo. Y por aquí había ah John Lawyer no, no, es que este apellido no sé cómo pronunciarlo ¿Louter? mira, pues a ver ¿cómo tú lo pronunciarías? es este pues Lauter, ¿no? ¿Louter? ¿Louter? ok, gracias por estarnos viendo es que ya últimamente nos, nos está sintonizando oye, a ver eh, Sandra eh, te quiero preguntar algo eh, se comenta que eh, bueno, no se comenta, están los números está el registro eh, eh, que la, la pandemia agudizó la violencia en contra de las mujeres, okay. este, y que este, se incrementó hasta en un 30%, ¿no? ahí los porcentajes van variando en diferentes puntos de la República Mexicana. ¿Tienen ustedes algún registro, ya que estamos hablando de la, prácticamente de la pospandemia, Vamos a tomarlo como a principios de año ya. Eh, eh, la pandemia está más controlada, ya hay menos muertes, ¿no? Ya la, la reactivación económica, bueno, se está dando de alguna forma porque, bueno, ¿no? O sea, de, después de 20 años, ¿no? Nunca sí, hemos claro. caído en un en en este en esta devaluación tan grave después de 20 años. Pero bueno, eso es otra historia. De alguna manera, la reactivación está, ¿no? Ya estamos saliendo a trabajar, ¿no? El semáforo verde, lo que tú quieras. Esto aquí en, en Contigo Mujer contra la Violencia, ¿se está viendo reflejado eso? Es decir, hay, ¿se están viendo que los índices de violencia están bajando o no? ¿Se mantienen igual o se han incrementado? Bueno, efectivamente, como tú dices, después de la, de la pandemia hubo un incremento muy importante de violencia. Porque, bueno, el tema del confinamiento hizo que muchas mujeres estuvieran encerradas con sus propios agresores. Y aunado a otros factores importantes como el desempleo, no eh, esta parte de problemas de salud mental, que el propio encierro generó, claro. depresiones, también, la falta claro. de movilidad, ¿no? la economía pues genera obviamente situaciones violentas, no solamente de hombres a mujeres, ¿eh? situaciones violentas de la propia familia, no de la mamá, de los hijos, de los hermanos, o sea, fue muy complicado y sí hubo un incremento de, de la violencia. Sin embargo, eh, lo que hemos eh, sí visto es que no ha disminuido el tema, por ejemplo, de los asesinatos de las mujeres, ¿no? O sea, sigue habiendo estas muertes eh, que nos enteramos todos los días, Erika, en las noticias, sí. que ya mataron otra mujer, feminicidio, desaparición. Uh -huh. Esta parte no vemos que haya disminuido, ¿no? Y de ahí que volvemos a conmemorar un 8 de marzo y volvemos a ver el grito desesperado de millones de mujeres tomando las calles, exigiendo justicia, derivada justamente del incremento y de la impunidad. Entonces, eso no podemos cerrar los ojos. Y te voy a hablar un, pro, un poco de las cifras municipales. Sí. Desde que abrimos el programa de, de Contigo Mujer contra la Violencia, desde que asumimos la administración, hemos atendido a 372 mujeres en Puebla capital. Eso te habla de la gravedad de la situación. Pero además hay una violencia que me gustaría compartirte que no está siendo visibilizada. ¡Ay! <risa> ¿Qué ¡Se <sos>? cerró! <risa> es que un ventarrón que se cierra la ventana y dije, ¡ay, Dios mío! Estamos hablando de las muertes, no <risa> <que> estés espérense. <risa> bueno, hay una violencia que no está siendo visibilizada. Y... y Ojalá que nos, quien nos vea pueda después compartir esta entrevista, porque en el, el Contigo Mujer contra la Violencia también la estamos atendiendo. A raíz de que el gobierno federal está dando estos programas a las personas de la tercera edad con un recurso económico, hemos recibido en el programa de Contigo Mujer contra la Violencia llevamos seis casos de viejitas de personas de la tercera edad que están siendo maltratadas por sus nietos por sus hijos o por algún familiar porque les quitan su dinero okay. entonces qué están haciendo les quitan la tarjeta las obligan a que les den el pin las llevan a empujones a los bancos eh, les quitan el dinero, es decir, las están utilizando literalmente como cajeros automáticos, uh -huh. sin obviamente respetar sus derechos, su dignidad, su calidad de vida, ¿no? Este programa estoy segura que tenía o tiene más bien este propósito de mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera edad, claro. que de alguna otra manera ya no pueden tener ingresos, pero que requieren de apoyos económicos uh -huh. para pues, su programa de salud, para sus medicinas, obviamente para su, su tema alimentario, de vivienda. ¿Y qué está sucediendo? Que este programa que tiene una característica claro. noble, uh -huh. hoy sea un motivo de que violenten a las personas de la tercera edad. no estos casos que hemos atendido de los 372 que, que te comento eh, son en diferentes violencias, ¿no? Es decir, eh, el DIF tiene un departamento importante. De, de hecho, quiero yo saludar para, a todos mi equipo eh, de, de la Dirección Jurídica y Protección de Derechos y a todos los del equipo del sistema DIF porque la verdad son un gran equipo y, y todos trabajamos a, a marchas forzadas okay. porque... La demanda es mucha y requiere, obviamente, de, de, de todo nuestro esfuerzo. Ay, sí, mándale saludos, pero. Por Les voy a mandar saludos a, sí. saludos. a Vero, a Alma, le quiero mandar saludos a eh, Margarita. Eh, a Mariana, a Carmen, también obviamente a los abogados que nos ayudan, a los doctores, a Mari de, de dirección general, a la propia directora, Carolina, bueno, a nuestra jefa máxima, Lili, <ríe> a todo el personal del DIC, porque todos contribuimos con un poquito y siempre ayudamos, ¿no? A Moni de, de comunicación social, este, la verdad es que a todos. Pero, pero regreso un poquito a, a este tema, eh, sí es importante que eh, sepan en el DIF, no solamente llevamos la parte de violencia, sino tenemos también estos servicios de eh, asesorías de pensiones, de divorcios, eh, pensiones alimenticias, divorcios, guardia y custodia de menores. no Y en esos casos que acuden a esta, eh, porque es como una defensoría pública, digamos, les ponemos los abogados, llevamos los juicios eh, familiares. ¿Qué sucede? Que cuando llegan a contarnos el caso, nos damos cuenta que hay un tema de violencia y que quizás la, la, el propio matrimonio, la, la mujer, no la está visibilizando. Uh -huh. Entonces ahí le damos un tratamiento especial. Ya uh -huh. lo sacamos del tema legal familiar, que ese de por sí lo vamos a llevar, pero entonces ya le damos la canalización al tema uh -huh. de violencia, justamente para que no se medie. O no, digamos, se pase como, ah, ah violencia, pero lo que te interesa uh -huh. es el divorcio. No. Claro. Ojo, una cosa es el tema del divorcio, pero también tienes que atender lo de la violencia. ¿no? Entonces, ahí es cuando es este muchas mujeres pues, hemos detectado que las vamos, eh, van visibilizando sus violencias. ¿no? De acuerdo. Uh -huh. Pues muchísimas gracias, Sandra Montalvo, por estar aquí en Los Conjurados. Esta entrevista, la verdad, me encantó porque aunque es un tema muy crudo, hay buenas noticias, hay salidas, hay ayuda, y, y, y la verdad es de que es, repito, algo, un tejido perfectamente hilvanado, que fuera así, ¿no? Y ya está enorme, están participando muchas personas. Dependencias. Y, y claro, también las dependencias, todos los funcionarios, y también, o sea, por lo que me dices, todas las, tu personal, pues, también está ayudando a las personas, porque aunque haces claro. tu trabajo, puedes hacerlo muy bien, pero si no hay esa calidad humana, Así no, es. no hay ese acercamiento, entonces eh, eh, no, las cosas no funcionan o al menos no salen adelante tan rápido, porque aquí estamos hablando de personas que se tienen que reinventar, mujeres que tienen que eh, eh, encontrar nuevos caminos para ellas y para sus hijos. Por supuesto, y la solidaridad también de las dependencias municipales, porque también entra Contraloría, entra sindicatura, obviamente igualdad sustantiva, como, como te comentaba, la parte de seguridad ciudadana con atención a víctimas, con la licenciada Enriqueta, que siempre está también muy atenta y que es la que acude como primer respondiente. Pues en verdad es todo un equipo integral. Entonces, pues todas aquellas mujeres que están viviendo violencia acudan que les vamos a brindar sobre todo la protección, la ayuda pero además pues, los resultados eficaces para que este proceso que será difícil sea lo más rápido y puedan ellas tener otra alternativa de calidad de vida y salir de la violencia. De acuerdo, muchas gracias Sandra. Gracias Marcarba, a ti, Erika. Directora Jurídica del de DIF Municipal Puebla, pues, por estar aquí en los conjurados. Gracias por su compañía, gracias por todos sus mensajes. Dice Jorge Galindo Durán, saludos y felicidades por tu trabajo. Gracias. Es muy Iguale. trabajador. Tenemos... Eh, eh, a una Sandra muy trabajadora eso siempre me ha gustado uh -huh. muchas gracias por su compañía si te gustó esta entrevista pues dale like y compartir échate un clavado a los conjurados y checa nuestras redes sociales besitos, buenas noches, bye